Está decidiendo los últimos años, creemos que se ha burlado de San Francisco de Macorís, pero San Francisco de Macorís es un pueblo valiente que continúa su lucha, exigiéndole a este gobierno y a lo que podrían venir, que es necesaria estas obras para desarrollar San Francisco de Macorís. Ya es hora de que se le busque solución a estas obras que son de gran importancia, que vienen al desarrollo tanto las obras de, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es una obra que va a responder a toda la región, como esas carreteras que hemos estado exigiendo, la Plaza de la Cultura, los puentes que comunican distintas comunidades de San Francisco Macorís, que fueron prometidos por el Presidente de la República, pero también le dieron un primer picazo, y aún así no se ha iniciado ninguna de estas obras. Por lo que expresamos, de que vamos a continuar con nuestra obligación de sorpresa. Y el día 12 nos estamos preparando a partir de este momento para hacer una gran actividad de masa donde la población participe. Y el señor gobernador, que no ha buscado ninguno de los sectores, pero que por, tampoco eh, ha anunciado ninguna de estas obras a este pueblo, exigir entonces esas tan necesarias obras que necesita San Francisco de Aquí en el frente de quemando goma, todos no los tigres que vayan a quemar goma, este gobernador que son los que no les resuelven los problemas y donde hay síndicos, pero no a nosotros, no, no nos atienden así tanto con esa que a la de goma. ¿Ahora?